El mes pasado os hablé de las variedades Black Domina y Big Bud que he cultivado en mi armario. Hoy os hablaré de otras dos preciosidades, Mr. Nice G13 Hasplant y de la Etrocental Super Bad, que ya las tengo a punto de cosechar. La G13 es el nombre de un esqueje mítico cuya leyenda cuenta que fue robado del gobierno de Estados Unidos y que se propagó de forma vegetativa durante muchos años. La G es de gobierno y el 13 coincide con la M de marihuana en el abecedario. Sensi Seed utilizó polen de hash plant para preservar las cualidades afganas de la G13 y poder ofrecer esta variedad en semillas. La ofreció durante unos años como edición limitada y en el año 99 la volvió a presentar en su catálogo como Mr. Nice G13 Fast Plant, en honor al activista americano. Desde entonces lleva deleitando a miles de cultivadores con cosechas muy abundantes y de gran calidad. Las G13 Hashplant produce densos cogollos de índica con un sabor rico, especiado y dulce, mezclado con un trasfondo oscuro terroso. Produce gran cantidad de tricomas que la hacen ideal para las extracciones de hachís. Aquí podemos diferenciar entre dos fenotipos diferentes, uno que corresponde a la Índica afgana compacta y otro fenotipo que tiende a estirarse como si fuese sativo. Para los amarios y cultivos de interior, en general, interesan los fenotipos más compactos, de ahí la importancia de hacer esquejes de todas las plantas y así seleccionar solo las que correspondan a los caracteres que nos interesan. Estas impresionantes damas son las Hetrocental Superbad, uno de los últimos aciertos de nuestro banco amigo, plantas que ofrecen cosechas superlativas. Esta variedad sativa-índica al 50% que engloba genéticas sativas tropicales y ecuatoriales cuenta con ejemplares que muestran una influencia más de sativa o índica aunque en general las variaciones de fenotipos son pequeñas, con la mayoría de plantas floreciendo al mismo tiempo, triplicando su tamaño al entrar en floración y ofreciendo grandes cogollos tanto en el tallo principal como en las ramas laterales. Los ejemplares tienen una tendencia sativa y forman plantas con bastante ramificación. Su lado índico les hace formar enormes cabezas principales del grosor de un brazo y ambos se cubren con una importante capa de resina y cálices ovalados de largos pistilos.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 Pues bien amigos, ya habéis conocido a las preciosas damas que han hecho el honor de llenar mi indoor y que me han premiado con estos increíbles y sabrosos cogollos, que pronto estaré fumando. A la salud de todos vosotros.